En el 2022 cumplimos 50 años. A lo largo de este periodo, el concepto de salud cambió, evolucionó, evolucionamos. Somos agentes del cambio. Es nuestra tarea contribuir a la promoción de la salud para la preservación de una vida sana. Con la mirada puesta allí, nos sumamos a los 21K de la Ciudad de Buenos Aires como Main Sponsor. Nos centramos en llevar información a través de nuestros canales de comunicación sobre el running y contar sus beneficios bajo un concepto integral cuerpo, mente y emociones Comprometidos con nuestra comunidad realizamos distintas acciones Hashtag historias que corren una cápsula de entrevistas a runners aficionados Creamos el filtro oficial de la carrera en Instagram donde se puede ver la medalla con nuestro logo de los 50 años a través de nuestras redes sociales, regalamos 30 pases para correr la media maratón. En nuestro auditorio, se realizó la conferencia de prensa donde se presentó la remera sustentable que se utilizó durante la carrera. Sumamos un espacio en Exporran de activación física con ejercicios de reacción, agilidad, precisión y saltabilidad. Además, nuestro equipo de instructoras de reanimación cardiopulmonar brindó capacitaciones en RCP a quienes asistieron. Convocamos a influencers, referentes de la actividad física, para que realizaran el unboxing de nuestra caja de running y contaran a su comunidad que este año los 21K de Buenos Aires son de OSDE. Obtuvimos grandes resultados, superaron nuestras expectativas. La Media Maratón de Buenos Aires, al ser la carrera más convocante de América Latina, fue cubierta por los principales medios gráficos, digitales y televisivos. Hacia el futuro nos convoca el mismo propósito, protegerte, escucharte y acompañarte. Gracias por hacerlo posible.